Años odiándome y no sabes cuánto relato mi vida y la neta da asco me encanta el amor pero más el dolor gusta la paz pero más el rencor tengo un baúl con nombres de gente que odio no tengo suerte tampoco parientes tengo ansiedad y tengo coraje por ya no verte me pega la depresión me pega el estrés Muchos desamores de verde y café pasé por vicio para ver si volaba que nunca volé volé tengo un hermano pero no es de sangre lo amo de cora es el imán mírame bien tú no Conoce sé que existo, más nunca si voy. Conoce mi rap, más nunca si voy. Conoce que escribo, más vivo estoy. Mi familia me dice: Se burla el cantante famoso, ya no escriba hoy. Y los otros me escriben nada más por favor. No hablo de calle, respeto al patrón. No hago pic, tampoco entono. tono. Lo único que hago es hacerlo a mi modo. Anda, me dimitírame. Que nunca lograré. tírame y recálcame. Que jamás lo venceré. Esto me da fuerza para seguir de pie. Mucho me Solo porque no me callé